A Coco, quien los asiste y los ayuda, no solo Coco, sino todo toda el área, este, por las consultas previas, cuando se forma el grupo precooperativo para definir el objeto social, todas las condiciones sobre las cooperativas y las mutuales, este, Coco está a cargo de, de asesorarlos y ayudarlos para definir qué tipo de entidad es la que ustedes... Eh, quisieran les convendría armar ustedes cuando ingresan a la página web de INAES que ahí arriba está la dirección lo que ven normalmente es esta pantalla de esta pantalla inicial los puntos más importantes eh, son eh, para ustedes el botón de capacitaciones que es el botón verde que, que se ve ahí es decir con un círculo rojo este, Cómo armar otra, una cooperativa, es el, el otro lugar que les va a interesar, donde tienen un montón de elementos que les sirven para entender por qué y, y cómo armar la mejor cooperativa para ustedes. Y las preguntas frecuentes, que es donde hay un montón de respuestas a, a preguntas que usualmente se hace mucha gente. Cuando van a cómo armar cooper una cooperativa pueden ver videos explicativos eh, que son como cursos. También están los cursos que pueden tomar, que, que los dan desde el área de coco, como les decía, donde les dan de pautas para tener en cuenta al momento de, de armar las cooperativas. Y después tienen cuadernillos por tipo de cooperativa, también con información al respecto para que la puedan ir leyendo y y definiendo bien qué es lo que ustedes necesitan. Cuando ingresan al, al espacio de cómo constituir cooperativas, van a ver, no solo esto que están en pantalla, sino en muchos otros tipos de cooperativa todos los documentos que se necesitan para hacer la presentación de, de una nueva cooperativa, o la solicitud de constitución de una cooperativa. En cada uno de estos documentos, cuando ustedes se acercan en, en la pantalla, esto es una imagen digamos para la presentación, se les va a ofrecer la posibilidad de descargar el documento. Entonces ustedes lo descargan, el acta constitutiva de una cooperativa de trabajo, en este caso de 10 o más asociados, hay para otros tipos de cooperativa, descargan el modelo, completan los datos que corresponden al caso de ustedes y ya tienen como una preforma del acta constitutiva. Lo mismo del acta número uno de consejo, bueno, de todos los documentos que tienen que hacer, acá tienen las plantillas para poder descargar y, y completar. Esto siempre fue, no siempre, pero digamos ya hace mucho que es así, esta página está de este modo, con toda esta documentación desde hace rato. Este, lo que cambió ahora, este sería un modelo de documento, que tiene los espacios para que ustedes vayan completando cuando lo descargan, este, es que habría que incluir estos documentos en el trámite por trámite a distancia, ¿sí? por TAD. Cuando ustedes ingresan a TAD, esta es la página web, igualmente no es necesario que la que tomen nota, todo esto lo vamos a tratar disponible para ustedes. Y en, normalmente si ponen trámites a distancia en el buscador de cualquier explorador, los va a llevar a esta página. Lo único que tienen que tener cuidado es que hay otros trámites a distancia, por ejemplo del gobierno de la ciudad, de, de entrar al que es del gobierno nacional. Hoy en día, bueno, la imagen es esta, porque la mayor parte de la gente lo está usando para sacar los trámites de habilitación de, para circular. Nosotros tenemos que ir a donde dice trámites. Sí. y el tema es que trámite a distancia la primera vez que ustedes ingresan es como que se tienen que dar de alta como usuarios de trámites a distancia este, tienen que completar la información personal de una persona humana en los campos que el sistema les va ofreciendo hay varios datos el más importante de todo por más que, que está el teléfono, domicilio es raro que alguien los llame, el más importante es el email, la casilla de correo, porque eh, ese correo se va a constituir como domicilio especial electrónico, entonces ustedes aclarar ese correo electrónico cuando cualquier funcionario público o cualquier organismo del Estado les mande una documentación al usuario de TAD, que es el que ustedes estarían generando en este primer ingreso, les va a llegar por el sistema, no es que nosotros usamos ese mail, nosotros ni sabemos cuál es ese mail, el sistema les manda a ustedes un aviso de que tienen una notificación. Y ustedes para notificarse van a tener que empezar al sistema e ir a una solapa que dice notificaciones. Y ahí leen lo que cualquiera les quiere y bueno, lo otro importante de cuando inician por primera vez es que deben aceptar los términos y condiciones de uso de la plataforma ahora en la siguiente filmina les voy a mostrar qué significa eso y lo otro importante es que tienen varios modos de acceso, pero el acceso que tenemos que usar para poder hacer los trámites eh, que en este caso estamos presentando, el de AFIP. Porque AFIP, cuando les da a ustedes la, la clave fiscal, a todos nosotros, digamos, nos hizo firmar que somos responsables de esa clave, que no la podemos compartir este, ni divulgar. Eso significa que cuando alguien usa la clave esa, está dando, eh, queda certificado que es esa persona es el modo de certificar que el usuario es la persona que tiene esa clave. Entonces, si ustedes la comparten, lo que están haciendo es permitir a otro que haga trámites por ustedes, pero ustedes siguen siendo los responsables de esa clave. Para eso, para no tener que compartir la clave, el sistema tiene la opción de apoderar a alguien, o sea, definir otra persona que pueda hacer trámites por mí. Si quiero, por un lado, por, por, supongamos que yo no tengo la eh, conectividad, estoy en un lugar muy remoto, no tengo posibilidad de acceder al sistema. Bueno, puedo apoderar a alguien para que haga el trámite por mí. Y el apoderamiento más importante es cuando ustedes ya tengan la cooperativa, porque el responsable de la quit de la cooperativa es quien va a apoderar a otras personas para que hagan trámites en nombre de la cooperativa. El único trámite en INAES que ustedes van a poder iniciar como persona humana es este. Todos los demás trámites lo van a tener que iniciar sí o sí en nombre operativa, porque si no el sistema los va a trabar y no los va a dejar avanzar. ¿Sí? Así que lo importante es entrar con el botón que dice AFIP. Bien. ¿Qué es lo que aceptamos? Al aceptar los términos y condiciones, o sea, la primera vez que ingresamos a TAD. Constituimos el domicilio especial electrónico que como les decía es el, el email, que, la casilla de correo electrónico que ustedes cargan ahí. Es importante que sea un email que ustedes revisen con frecuencia para que si un día llega algún aviso este, ustedes se enteren. Entonces las notificaciones electrónicas que nosotros desde el Estado, desde cualquier repartición, el INAES o cualquier otra este, que use el GDE y la plataforma de trámites a distancia, les manda a ustedes, van a llegar a la cuenta de usuario TAD, pero el sistema tiene el servicio de aviso alerta que les manda un email a su casilla avisando que existe una notificación en, el, en la pestaña de notificaciones del usuario de TAD. Este, esto hace que todas las notificaciones que podemos llegar a mandar sean fehacientes, o sea, ya no necesitamos mandar cartas documentos eh, o cartas certificadas, que dependen de que el correo llegue, el cartero o el correo llegue en el momento que hay alguien en el domicilio. Este, esto sale un email al, a la casilla que ustedes declararon y, y listo, ya queda, se da por sentado que la comunicación llegó y lo otro que aceptan aceptar, en realidad aceptan muchas cosas que ustedes las, las pueden leer correspondería leerlas antes de, de aceptarlo pero bueno la mayor parte de la gente no la lee entonces yo les quería mostrar como algo cosas que para mí son eh, destacables todo lo que declaran dentro de TADE tiene carácter de declaración jurada este, lo otro es que hay que incorporar documentación fidedigna y que los datos que uno cargue eh, tienen que ser veraces este, porque uno acepta todo esto al ingresar a, a TAD la primera vez. Son las condiciones que uno acepta. Esto, eh, este tipo de responsabilidades lo que hacen es facilitarnos después a nosotros que no hay que pedir tanta certificación sobre los documentos que es un problema para ustedes, al asumir la responsabilidad del usuario de esto, y esto está habilitado por leyes, o sea que no, no hay eh, inconvenientes, digamos pero al asumir esta responsabilidad el usuario, nos facilita no tener que pedir eh, tantas certificaciones de la documentación y de lo que las personas dicen. Entonces, la identidad queda garantizada por la clave de AFIP, y la documentación queda garantizada porque eh, ustedes mismos aceptaron eh, esta situación. Bien, una recomendación práctica antes de iniciar el trámite de eh, constitución de cooperativa es que existen documentos que son de firma conjunta, es decir, el mismo documento debe ser firmado por tres personas este, así que lo conveniente es que antes de arrancar a hacer el trámite, todos los que van a firmar, todos los participantes de la cooperativa, pero si no por lo menos los que van a ser presidente, secretario y tesorero, que serían los firmantes eh, en forma conjunta de, de varios de los documentos, deberían ingresar una vez para crear su usuario TAD, y después iniciar el trámite, quien le corresponda iniciarlo. No interesa, lo puede hacer cualquiera de los tres. Pero es importante que todos entren antes de arrancar a TAD y después inicien el trámite para que les sea más fácil, si no se les va a ir trabando lo que están haciendo hasta que la otra persona genere su usuario TAD. Entonces entran, generan su usuario y luego inician el, el trámite alguien, alguno de los tres, inicia el trámite. Bien, la pantalla de TAD, cuando ustedes le daban clic a esa que decía iniciar trámites, les ofrece las distintas opciones de acceso. No es solo la de AFIP, pero como dijimos, es importante ingresar por la de AFIP porque es la única que nos permite firmar digitalmente los documentos. Y en este trámite necesitamos hacer eso. Entonces, de, de estas... De todas estas opciones que ustedes ven acá, la que hay que usar es la que dice AFIP. Les muestra, como la siguiente pantalla que les muestra, es la misma pantalla que ustedes ven cuando ingresan a la AFIP. Pero en este caso no estamos ingresando a la AFIP, se está ingresando a, a TAD, solo que se está utilizando la clave fiscal para validar la identidad de quien está actuando. ¿sí? porque hay mucha gente que confunde y cree que está accediendo a la AFIP o está haciendo cosas en AFIP y no se está haciendo nada en AFIP, solo se usa la clave fiscal para poder acceder. Una vez que acceden, tendrían que ver arriba y a la derecha el nombre suyo, el, el del titular de la clave fiscal utilizada. Y... Para, todo esto es después de haber validado sus datos personales, de haber generado el usuario. ¿no? Acá ya estamos dentro de lo que sería la pantalla de TAD de ustedes, en este caso la mía. Este, para poder iniciar el trámite de constitución de cooperativas, hay que ir a iniciar trámite, que es donde el sistema los manda por defecto, y hay que buscar ese trámite. Lo pueden buscar... Buscando el organismo, si van bajando, acá va a aparecer en un momento el INAES y van a estar todos los trámites de INAES. O si no, en el buscador escriben el nombre del trámite, si lo saben. ¿no? En este caso el trámite se llama solicitud de inscripción de cooperativa. Entonces si escriben eso acá, el único resultado que va a coincidir con estas palabras es el nuestro. Tienen que verificar qué dice Instituto Nacional de Societismo y Economía Social para no errar y meterse en el trámite de otro. ¿sí? Y le van a dar a la tecla iniciar trámite. Entonces ahí les va a mostrar lo que contiene el trámite, es decir, los documentos que hay que completar para poder completar este trámite, que hay que adjuntar para poder completar este trámite. Uno de ellos es el acta constitutiva, el otro es el acta número uno del consejo. Bueno, son todos documentos que ustedes, no sé si recuerdan, en el, la primera pantalla que les mostré, el INAE les deja las plantillas para que ustedes las descarguen y completen con los datos de sus cooperativas. Sí, o sea que esos documentos serían aquellos que vimos que se pueden descargar de la página de INAES con los datos de la cooperativa de cada uno de ustedes. Y acá, estos son formularios de firma conjunta, entonces tienen que hacer clic en este botón para seleccionar quiénes son los firmantes. ¿Sí? La mayor parte de estos formularios tienen que ser firmados por quienes van a ser, cuando la cooperativa tenga su matrícula, presidente, secretario y tesorero. Entonces, cuando seleccionan a quién firmar, tienen que elegir los quits de esas tres personas. ¿Sí? Y lo que tendrían que tratar de hacer es mantener siempre el mismo orden. No es necesario esto, pero les conviene hacerlo porque ustedes van a ingresar con el usuario Pedro, por ejemplo, y van a firmar todos los documentos. Si el, el segundo es este, Mariana, van a ingresar con el usuario Mariana y pueden firmar todos. Si fueron invirtiendo el orden, le, algunos le van a quedar a Mariana como segundo firmante y otros le van a quedar a Paola, entonces van a tener que ir ingresando alternativamente con uno, después con el otro, hasta que todos los formularios estén firmados, entonces si a todos les ponen el mismo orden, entra un usuario, firma todo, entra el segundo, firma todo, entra el tercero y firma todo, y es más rápido, si no el formulario va y viene por los distintos usuarios de tal. Y acá hay más formularios de firma conjunta, ¿sí? declaraciones juradas... Y el informe de los iniciadores. Todos estos documentos están, como les decía al principio, en la página web de INAES para que ustedes los descarguen y los completen. Hay algunos formularios. Este, el del informe del órgano local competente, es optativo. Es decir, que si ustedes pasaron por el órgano local para, para iniciar el trámite de constitución, ellos les, les van a dar un informe que ustedes tendrían que escanear y adjuntar acá. Y la boleta de depósito puede ser la boleta de depósito o alguna exención de que no la tienen que adjuntar. Hay determinadas condiciones en las cuales las entidades quedan este, exentas de esto. Y acá hay un formulario, no sé si ven arriba, formulario de asociados y cargos, que dice completar, no adjuntar. Acá le van a dar completar y les va a desplegar una pantalla donde tienen que completar en línea todos los datos de todos los asociados con sus cargos. ¿sí? Y los que no tienen cargo, eh, bueno son asociados simples, pero también los tienen que incorporar ahí. Cuando todos los formularios estén adjuntados, los que deben adjuntarse y completados, los que deben completarse... Este, le van a dar a la tecla confirmar trámite y en ese momento se les tendría que eh, generar el número de expediente a partir de ahí eh, ese trámite ya queda en un buzón del INAES y alguien de INAES deberá eh, tomarlo y trabajarlo acá hay una muestra de cómo funciona la firma conjunta o sea, si yo estoy armando el formulario de firma conjunta, me va a aparecer firmantes, y yo acá voy a ir incorporando los quits de quienes quiero que firmen, acá me va a aparecer el nombre de esa persona, y acá me aparece una flechita, como si fuese una especie del dibujito de la tecla Enter, que al darle clic me lo va a mandar acá abajo. ¿Sí? Cuando tengo los tres acá abajo con estas flechas de acá, puedo en el orden o los en el orden, para intentar, lo que les decía, que eh, tengan el mismo orden en todos los formularios y se les facilite eh, terminar de completar el trámite. Bueno, después, cuando ya la persona que cargó el trámite, cargó los documentos y cargó los firmados, y no, sale del sistema y vuelve a ingresar otra persona, o la misma, no sé si, si lo pudo firmar, ya lo firmó, y si no, y vuelve a entrar para firmarlo, este, y tiene que ir a mis trámites, no sé si recuerdan que al inicio arrancamos por iniciar trámite, ahora esto funciona como una especie de casilla de correo, en donde están todos los trámites según el estado en que está cada trámite, los trámites pueden estar iniciados, quiere decir que ya generaron número de expediente, y ya pasaron por alguna repartición, pueden estar en borrador, por ejemplo, si ustedes cargaron alguno de los documentos, pero no todos, no lo pudieron confirmar, entonces pueden entrar a Mis Trámites y a Borradores y recuperan el mismo trámite que estaban completando. O pueden estar finalizados cuando ya cumplieron su objetivo y fueron al archivo, al archivo digital, ¿no? Este pero ustedes van a poder seguir accediendo a esos trámites sin poder agregarle documentación ni nada, solo para verlos eh, siempre. Entonces los van a tener en finalizados. Y cuando hay una tarea pendiente, por ejemplo, que les mandan una notificación o que les piden que firmen algo, lo van a tener en tareas pendientes. Entonces cuando ustedes hacen clic en, tare en tareas pendientes, perdón, Acá en este renglón se les tendría que habilitar un espacio donde está el nombre del trámite, que es solicitud de constitución de cooperativas, el estado del trámite, y va a decir firmar. Un botón que al desplegarlo les permite elegir firmar. Y una vez que lo firman, les van a aparecer varios formularios, porque no sé si recuerdan, eran cinco creo los que tienen que firmar conjuntamente. Bueno, van entrando a todos ellos y los van firmando todos. Salen del sistema, después entra el siguiente, el, que el tercero, y firma también todos los formularios yendo a mis trámites y a tareas pendientes. Y cuando todos los formularios estén firmados, ahí se les va a habilitar la tecla que estaba en la pantalla anterior, que era confirmar trámite. Porque ahí ya van a estar todos los formularios adjuntados y firmados. Recién ahí pueden confirmar el trámite y se va a generar el número de expedientes. Así que bueno, eso es un poco todo lo que yo les quería comentar. Esta filmina la podemos dejar a disposición. Yo ahora voy a tratar de descargarla y ponerla en el chat. Y tal vez tendríamos que hacer alguna, habilitar preguntas para lo que no haya quedado claro. A ver si yo puedo ver. Pablo, tenemos a Julio Valenzuela, le voy dando la palabra, si te quiere preguntar algo, comentar algo. Bárbaro. Hola, buenas tardes a todos, saludos de acá en Neuquén. Pablo, quiero hacerte una, un par de consultas. Yo en mi caso estoy tratando de trabajar en una planta recicladora. Sí. Este... El, por el, ¿Sí o sí tienes que hacerte monotributista o, podés, o después puede hacerte monotributista? En sí creo que sí, que tienen que ser monotributistas para poder estar asociados a las cooperativas. Este, todas esas preguntas, igual en general, las responde mejor Coco. Pero lo, como mínimo, para poder iniciar el trámite tienen que eh, tener eh, quid quill o CDI y la clave fiscal. O sea, por ahí no es necesario que eh, para arrancar sean monotributistas, para poder presentar el trámite, lo que importa es que tengan clave fiscal. Este, pero sí, tarde o temprano necesitan ser eh, monotributistas, y de hecho las cooperativas eh, son agentes de retención del pago del monotributo. Bien. ¿Y sí o sí tienen que ser 10 personas o menos? Existe una opción de menos, que son seis. Eh, eh, bueno, hay, hay un tipo de cooperativas de trabajo que es para, para esa cantidad. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Eliana. Nosotros estamos formando, ya estamos trabajando como cooperativa. Eh, soy de Mendoza, acá de la Valle. Nosotros tenemos eh, ya formado una cooperativa, pero la duda de nosotros es nosotros estamos funcionando como, no solamente como limpieza, sino también como reciclado y mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Necesitamos eh, solicitar para formar una cooperativa, pero nos vamos y nos encontramos cuando ingresamos a la página que hay un decreto número 2015 barra 94 en donde dice de que no están permitidas en la formación de cooperativas de limpieza. Entonces nosotros queríamos ver la manera en la cual nosotros podemos llegar a presentar la cooperativa, ya que nosotros no únicamente hacemos limpieza, sino que eh, estamos haciendo todo lo que es reciclado, eh, mantenimientos en generales, entonces esa era la, la consulta. Bien, eh, en ese caso lo que les conviene... Eh, Primero pueden hablar con el área de Coco, ¿no? enviar un email con la descripción de cuál es el, lo que ustedes piensan o el problema que ven a inscripcion.gob.ar. Ahí le van a responder específicamente sobre cada duda que ustedes tengan en este sentido. Como criterio general lo que les conviene a todos es iniciar la cooperativa con un objeto social eh, de tipo más estándar, por ejemplo, si hacen reciclado, eh, es un objeto social bastante estándar, y no hacer un objeto social abarcativo, porque eso dificulta el paso por legales, porque tienen que Bien. hacerles un montón de preguntas. Cuanto más amplio es el objeto, más difícil es su aprobación. Entonces lo que ustedes necesitan es arrancar a trabajar. Entonces les conviene hacer un objeto social simple, meter el trámite, obtener la matrícula, y en tal caso una vez que les dan la matrícula, inician un, una modificación del artículo quinto, este, y ahí pueden hablar todos los detalles que quieran sobre las ampliaciones del objeto social. Pero ahí ya están trabajando, ya tienen quit, ya tienen eh, la posibilidad de trabajar, que es, que es lo que todos necesitan en general. Este, después amplían para el resto de las actividades. Siempre busquen lo más ágil para arrancar. Bien. Uh -huh. Muy bien. Eh, y bueno, la última consultita. ¿A qué se refiere con más estándar, por ejemplo? Eh, buscar un objeto social de los que... O sea, buscar el estatuto modelo, sí. tratar de modificarlo lo menos posible, porque esos estatutos ya están validados por el área de legales. O sea, cuanto sí. más específico, cuanto más, eh, más a la medida de la cooperativa es, tarda el área de legales en verificar cada cosa. Y por ahí si tiene dudas de algo, los mandan a preguntar a ustedes si tienen o no tienen tal o cual elemento sería necesario para desarrollar esa actividad. Entonces piden eh, objeto social de reciclado urbano este, y tramita matrícula. Ya la tienen. Este, hacen una asamblea, piden eh, modificar el estatuto y le agregan todas las demás actividades que quieran, pero ya teniendo matrícula, entonces ahí ustedes ya están trabajando. Perfecto, perfecto porque nosotros hacemos todo lo que es un trabajo en conjunto, eh, somos un grupo de personas de aproximadamente 25 personas, y bueno, pero eh, esto... Queremos abarcar un poquito más, pero eh, queremos constituirnos como cooperativa. Tenemos eh, ya un fondo, un dinero, entonces, bueno, esto genera bastante trabajo acá en la base, ya que, ya que, bueno, se hace todo lo que es reciclado, capacitaciones y todo eso, pero bueno, queríamos constituirnos en realidad como cooperativa legalmente. Y bueno, vimos esto, entramos para, eh, para poder hacer los trámites, y bueno, y nos encontramos con este decreto, pero bueno, sí, sí, me ha servido bastante. Muchas gracias. Tenemos a Marcelo Cuevas, voy a pedir que reactive, rehabilite su micrófono. Hola, ¿qué tal? De acá desde Jujuy. Este, desde antes que inicie la pandemia, me acuerdo yo, nos fuimos a querer conformar una cooperativa de trabajo, nos habían dicho que vayamos a ver al órgano local, el órgano local de la provincia nos, nos tendría que supuestamente dar una capacitación y hacer un informe. Y ellos no, no, no nos daban en el momento la capacitación y prácticamente nos decía que vayamos de una semana a otra, a otra, la cuestión está de que se dilató tanto en el tiempo que no podíamos acceder a la capacitación y al famoso informe. Lo que yo estoy viendo, si esto es así. Obviaríamos ese paso? ¿Ya directamente podemos hacer el trámite a distancia? Sí, eh, o sea, la última resolución que hay reglamentando la inscripción de cooperativas eh, les permite presentar sin el informe del órgano local. Este, el, informe, el informe del órgano local es deseable tenerlo, porque facilita muchas cosas. Así que en el caso de poder pasar por el órgano local y conseguir ese informe siempre es mejor. No es limitante y lo de la capacitación, la misma resolución, también les permite hacerla a posteriori de la inscripción. O sea que tampoco sería limitante. Pero siempre es deseable que todo eso exista. Así que si lo pueden hacer, traten de hacerlo. Y si no, presenten el trámite igual. Sí, no, el, el problema que tenemos acá en Jujuy es precisamente, el órgano local prácticamente... Ellos nos decían, no, tenemos que juntar un cupo para poder darle la capacitación y recién hacerle el informe, y tendrían que juntar entre 40, 50 o 60 personas para poder este, darle la capacitación y hacer el, el informe. Entonces eso hacía que se demorara todo. Entonces la provincia de Jujuy sobre todo se vio muy muy limitada en el tema de inscripción cooperativas de que está el nuevo gobierno desde el año 2015, 2016, que no se pueden inscribir las cooperativas. entonces bueno, este, Y es precisamente la limitante que tenemos acá en la provincia. Bueno, lo pueden presentar igual, por trámite a distancia, no habría inconveniente, en tal caso igual envíen un email a .ar, este, así les ahí les responden todas las dudas que tengan, pero sí lo pueden presentar. Gracias. Seguimos con Tamara Lemos. Hola, ¿se me escucha? Sí. Perfecto. Hola Pablo, buenas tardes a todos. Eh, mira, quería consultarte con el tema de las actividades que uno cooperativas. Eh, ¿La actividad tiene que ser específica o puede ser una actividad general o podemos inscribir más de una actividad? Las cooperativas son multiobjetos, inclusive pueden tener varios objetos sociales, pero cuanto más amplio, más difícil es la... la no sé si difícil sería la palabra, pero más lenta por lo menos, porque las averiguaciones que se hacen del área de legales son mayores. Entonces lo que conviene es primero obtener matrícula, donde uno define el objeto. El objeto es la razón de asociación, no la actividad económica necesariamente. O sea, una cooperativa de trabajo se asocian para trabajar, pero se detalla en el objeto ciertas características del, del trabajo a realizar. Después, las actividades las van a ir completando también vinculadas al código de AFIP cuando hagan el trámite de finalización de inscripción. Y ya esas actividades que completan son más específicas, de acuerdo al código eh, de actividades económicas nacional. Este, pero eso viene después de tener la matrícula. Así que lo que habría que hacer siempre es fijarse cuál es la razón del objeto: o sea, si es de provisión, si es de trabajo, el tipo de cooperativa de qué se trata. Este, y definir un objeto social eh, simple en función de la tarea que van a realizar. Y en tal caso, si tienen que ampliar ese objeto porque quieren incorporar más actividades, lo hacen después de tener la matrícula, modificando el estatuto en el artículo quinto. Y en el noveno, o en los que necesiten modificar, eso no hay problema. Perfecto, gracias. Seguimos con... Eh... El nombre que me aparece es Redmi, supongo que será el celular. Por favor, si activas tu audio y el sonido para poder hacer la pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana de Cristóbal de Tucumán, Tafí Viejo Tucumán, perdón. Eh, mira, justamente teníamos un par de consultitas que nos estaban entrando en duda. Eh, nosotros estamos eh, conformando una cooperativa, somos de trabajo, somos seis personas, que es el mínimo establecido. Eh, como objeto, habíamos puesto eh, la producción de, ar o sea, este, de árboles y también eh, la producción de los derivados del árbol, o sea, porque son árboles frutales y bueno, todo lo que se puede hacer con las frutas de estos árboles. Y eh, nosotros ya tenemos todos los papeles para subirlos por el, el trámite a distancia. Por un lado, una de las consultas es: eh, ¿cómo hacemos para subir? O sea, yo cuando ingreso al TAD y bueno, yo este, ya este, pongo las firmas que están certificadas, ¿Cómo hago, ¿cómo hago para subir el archivo? Ahí cuando yo pongo las la firmas que están en este, el TAD, ¿ahí mismo ya me autoriza a subir los archivos? o ¿Cómo tendría que hacer en ese caso? Claro, no, no sé si vos eh, pudiste ver, o encima se nos cortó la, la, la presentación de filminas que fuimos pasando en no. sí vos no necesitas que la firma esté certificada no uh -huh. sé si la tenés certificada por algún funcionario o por uh -huh. un escribano este, no es necesario para eso está la firma que te certifica la firma digital TAD claro. que, que, sí. que la podés usar con la clave fiscal este, no necesitas tenerlo certificado si ya lo tenés, bienvenido agregalo, no pasa nada este, mejor escaneás ese documento y lo incorporás en el lugar que corresponda, sea que es el acta constitutiva, el acta número uno del consejo, o los distintos documentos que se piden para la constitución de la entidad. Bien, ahora eh, cuando yo doy de alta las firmas, eh, las firmas digitales, ahí me autorizan a subir los documentos, ¿es así? En, en sí son dos cosas distintas, vos el, el documento lo tenés que incorporar, pero antes de incorporarlo, tenés que definir quiénes lo van a firmar. ¿Sí? Bien y sí o sí, ¿quiénes tienen que tener la firma digital presidente y secretario o también el tesorero, el tesorero. y el presidente, ¿También? secretario y tesorero? En, en cada formulario te dice quiénes lo deben firmar. Ah bien. Este, este es el cínico. Y la última consulta. En el caso nuestro, uno de los, doc los documentos los habían llevado a la policía para hacerlo certificar, pero se confundieron y le pusieron que es copia fiel. ¿No importa que tenga ese sello de copia fiel el documento? No, no importa. Este, Cárguenlo igual, este, y en tal caso ya se van a comunicar con ustedes desde el área de, de inscripciones. El sistema TAD también tiene la posibilidad, si ustedes cargan un documento que por alguna razón tuviera algún defecto, o no sería el que en realidad se pedía en ese espacio, este, el, la persona que lo revisa les puede mandar a subsanar. Es decir, mm. le, les manda una notificación, el sistema les avisa que tiene una notificación, ingresan y van a ver que tienen una tarea pendiente que es subsanar. Con una explicación, les van a decir lo que mandó como acta constitutiva es eh, otra cosa. Por favor, adjunte el acta constitutiva. Por ejemplo, si alguien se equivocó y cargó otro documento. Entonces, el trámite queda iniciado igual y lo, lo subsanan después. O sea que ustedes lo que tienen que hacer es iniciarlo al trámite. Si hay algún defecto o algún problema, luego se subsana. Pero si ya tienen toda esa documentación traten de agregarla en el lugar que corresponda, y si hay algún problema, ya se los mandan a subsanar, y listo. Perfecto, y lo último, para no quitarle el lugar a las personas, respecto del depósito, porque ah, nosotros no. ya pudimos juntar ese 5% de cada uno, no, no pero no podemos depositar, porque las opciones que nos dan el banco de acá de Tucumán, eh, por el tema del COVID, es un, en caja no nos permite depósito de plata, solo depósito en dólares, no en pesos. O sea, son eh, son muy pocas la, las opciones que tenemos en ese caso. ¿Cómo tenemos que hacer el depósito? O si hay alguna cuenta o algún CBU al cual se puede hacer el depósito vía cajero automático. Eh, eso pueden consultar a inscripciones@inaes.gob.ar y ahí les van a responder. De todos modos, me llama la atención que le dejen depositar dólares y no pesos, pero sí, <ríe> no, a mí también es otro problema. <ríe> Sí, no sé, la verdad que son, nos dan pues, en caja, uno tiene, puedes para jubilados, para, eh, para lo del IFE y después depósito en, moneda, en dólares. No entiendo por qué únicamente esas opciones nos dan para sacar turno, entonces nos complica. ¿Qué banco es? No banco, es banco, banco Nación. Nación claro, Para nosotros de... acá en Tafibiejo es Banco Nación porque el crédito nos queda un poquito alejados. Sí, sí, está bien, pero el Banco Nación eh, lo hace también. El depósito que ustedes hacen no es un, es un depósito que cuando termina el trámite lo retiran. O sea que el sí. banco tiene, tiene un mecanismo específico para esto. Este, y de, de ningún modo podría ser en dólares, pero este, capaz en el banco no supieron entender lo que ustedes querían hacer. Pero el Banco Nación lo hace esto. Así que en tal caso, si quieren, manden algún email... A inscripciones arroba INAES para, para que les den una, una guía en la medida de lo posible de cómo solicitar esto en el banco. Pero el Banco Nación Perfecto. lo debería hacer. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Sigue Silvia Sánchez. No, no, ya fue evacuada, más que nada necesitaba, ¿sabes qué? El tema de la diapositiva, porque estamos conectados con los otros grupos y nos están pidiendo eso porque no le llegaron a ver el tema de la diapositiva. Ahí les deje mi email. Ok, entonces, en el, gracias Silvia. Gracias. En el, en el chat está para descargarla, ¿eh? No lo, no lo llegué a ver, por eso pregunté de vuelta. Está ahí arriba, está cerca del final, alguien la volvió a poner. ¿Eh? No, le lo el chequeo, gracias. Pablo, seguimos con Lucía Lago. Hola, sí, buenas tardes. Yo lo que quería consultar, yo formo parte de un medio de comunicación. Eh, quería saber si como medio de comunicación podemos inscribirnos como cooperativa, y en el caso de que sí, bajo qué objeto social tendríamos que hacerlo. Bueno, todas esas dudas las pueden evacuar principalmente en inscripciones inscripciones.in.aes, pero ustedes podrían ser perfectamente una cooperativa de trabajo. Este, supongo que por ahí el, el medio, el, el, los elementos del medio de comunicación eh, no necesitan ser de la cooperativa. Este, así que ustedes pueden proveer los servicios que den vinculados a los medios de comunicación como cooperativa de trabajo. Perfecto. Y en el momento, por el momento nosotras, digamos, no estamos generando ingreso como, como medio de comunicación. ¿Eso sería implicaría alguna dificultad? No, eso no implica ninguna dificultad. Lo que tienen que tener, sí, en cuenta, hay muchos cooperativistas que se matriculan este, y que luego no generan eh, actividad que pueda ser facturada y creen que por esa razón no, no tienen que presentar la documentación institucional. Y toda la documentación institucional eh, es válida y la tienen que presentar si no entran en mora a la larga. Incluido el balance, por ejemplo. O sea, aunque no emitan ni una sola factura, eh, están obligados a emitir balance. Por eso es conveniente generar una cooperativa cuando tienen algo para hacer. Porque si no tarde o temprano les empieza a generar costos, no por el INAES el INAES no les cobra nada, pero el balance en sí ya es un costo, que lo tienen que hacer todos los años facturen o no facturen claro así que esas cosas sí las tienen que hacer y las actas de asamblea toda la actividad institucional la tienen que hacer igual, tengan o no tengan actividad económica de acuerdo, bueno, muchas gracias Pablo, seguimos Diego de Jesús Arias Hola, sí. Me llamo Luciano Nicolás Rodríguez. Estoy usando el, el Zoom de mi pareja. ¿Se escucha? Sí, sí, se te escucha bien. Quería consultarte cómo se hace la declaración jurada. Porque con mi cooperativa de estética La Plata no lo entendemos eso. Y si las... Con mi cooperativa de estética, la plata no lo entendemos eso. Y si, las... y si las firmas tienen que estar sí o sí certificadas. ¿Y cómo se hace eso? Bien, si te entiendo la pregunta, la, hay dos declaraciones juradas, una que tiene que ver con la relación de parentesco entre síndicos y consejeros. Este, Exacto. Se completa. Esa hay que presentarla, digamos, completarla. Está la, la preforma en la misma página de, de INAE. La descargas, la completás y la, y la firman y la presentan, digamos. Este, y la otra declaración jurada es que tienen el objeto de ayuda mutua, creo que se de, Sí, creo que se llamaba así. Este, también es una declaración que simplemente la, la descargan como está, la completan y la, la firman y la incorporan. Y la firma no necesita estar certificada si lo presenta por TAD, porque el TAD eh, da garantía del firmante a través de la clave fiscal. Entonces, vos completás el formulario, lo adjuntás y luego le pones los firmantes, que los firmantes tienen que ser quienes van a ser presidente, secretario y tesorero. Cualquier duda que vos tengas al respecto, escribís a inscripciones.gov.ar y te responden. Y si no, lo presentás y si hay algo que está mal, te lo van a mandar para subsanar. Así que no, okay. no va a haber problema. No es que el, el trámite se archiva ni nada. El trámite va a quedar vigente hasta que lo, te, lo logren armar como corresponde. Ok, dale, muchas gracias. Eso es lo que no entendíamos. Bárbara. Teresa, ahora reactivamos el audio. Eh, hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Teresa, soy de Mar del Plata. Nosotros somos un grupo de productores rurales, somos pequeños productores. Mi pregunta es, eh, ¿cómo podemos hacer para formar una cooperativa? ¿Qué razón social sería? Porque todos somos monotributistas sociales. Y otra pregunta, ¿qué requisitos nos pedirían para, para poder hacer una cooperativa? Estoy muy nerviosa, discúlpeme, por favor. No hay problema. Este, los, los requisitos o lo que uno necesita para hacer una cooperativa está todo en la página web de INAES. No sé si puede lograr descargarse el documento que está ahí que dice presentación, constitución, cooperativas. Si le pudiera dar a descargar a ese documento, ya le queda. Si no, ingresa a la página web de INAES y va a cómo se hace, cómo se, creo que dice cómo se hace una cooperativa o cómo se arma, y ahí tiene un montón de información al respecto. Podría ser una cooperativa de trabajo o una cooperativa de provisión, este, la, de, la de ustedes, pero por ahí habría que ver con mayor precisión qué es lo que van a hacer y quiénes son o, o qué cómo se van a asociar a la cooperativa y, y qué tipo de servicios piensan proveer a terceros para definir bien el objeto social y el tipo de estatuto y el tipo de cooperativa. Para eso pueden escribir un email a inscripciones.gob.ar eh, con los detalles de, del caso de ustedes y ellos les van a responder con la mejor sugerencia o los van a llamar por teléfono para charlar un, un rato y y que se puedan expresar bien sobre qué es lo que buscan. Así les pueden hacer la mejor sugerencia. Y otra inquietud que, tu, que tengo. Nosotros formamos parte de una organización que es la MTE Rural. Eh, no sé, ¿eso nos, nos beneficiaría en algo o, o sería, eh, no sé, una... Eh, o, o no jugaría en contra, no no, no sabría muy bien este cómo explicarlo. No, en contra no les puede jugar eh, asociarse a ningún lugar, o sea el, el, hay libertad de asociación. Este lo que ustedes pueden hacer es pedir a, eh, ayuda o asesoramiento en esa organización o en otra. Este, no interesa si si les pueden ayudar, bienvenido siempre es bienvenido. Pero para completar los papeles, el INAES en sí, por, su, por distintas vías, ahora estamos con el problema de la pandemia y el aislamiento, y eso por ahí nos dificulta un poquito, pero si ustedes escriben al INAES, el INAES les tiene que proveer toda la información para poder hacer lo que ustedes necesitan. Este, y si tienen ayuda de otro, bien, mejor, de quien sea. Está bien, me quedo muy claro. Muchísimas gracias. Bárbaro. Pablo, bueno. si te parece, ya vamos cerrando. Sí, bárbaro. Disculpen las, los problemas que hubo hoy, que se me cortó internet varias veces, tardé mucho en entrar, pero bueno, espero que la próxima no, no tengamos estos problemas. La semana que viene estén atentos, por favor, a los mails, pueden pedirnos información que están en el chat acá del Zoom, a los que están conectados a través de YouTube, los hemos puesto en el chat de YouTube, ahora los vamos a reiterar. Eh, Cualquier información para la próxima, estén atentos, o si no, a través de las redes sociales del INAES, que ahí también vamos a difundir la próxima charla de este tipo para la semana que viene, para el 4. El 4 de agosto va a haber una nueva. Muchas gracias, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos.